Segundo de Crónicas, capítulo 11 Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a los hombres de las familias de Judá y Benjamín, ochenta guerreros elegidos, para ir a luchar contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero llegó un mensaje del Señor a Semaías, el hombre de Dios, que decía, Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que viven en Judá y Benjamín. Esto es lo que dice el Señor. No luches contra tus parientes. Cada uno de ustedes váyase a su casa, porque lo que ha sucedido se debe a mí. Así que obedecieron lo que el Señor les dijo y no lucharon contra Jeroboam. Roboam se quedó en Jerusalén y reforzó las defensas de las ciudades de Judá. Construyó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Mareza, Sif, Adoraim, Lakis, Aseca, Sosa, Ajalón y Hebrón. Estas son las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Fortaleció sus fortalezas y puso comandantes a cargo de ellas junto con provisiones de alimentos, aceite de oliva y vino. Almacenó escudos y lanzas en todas las ciudades y las hizo muy fuertes. Así mantuvo a Judá y a Benjamín bajo su dominio. Sin embargo, los sacerdotes y los levitas y todo Israel decidieron ponerse al lado de Roboam. Los levitas incluso dejaron sus pastos y propiedades y vinieron a Judá y Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos se negaron a permitirles servir como sacerdotes del Señor. Jeroboam eligió a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los ídolos de cabra y de becerro que había hecho. Los de todas las tribus de Israel que estaban comprometidos con el culto a su Dios seguían a los levitas a Jerusalén para sacrificar al Señor, el Dios de sus antepasados. Así apoyaron el reino de Judá y durante tres años fueron leales a Roboam, hijo de Salomón, porque siguieron el camino de David y Salomón. Roboam se casó con Mahalat, que era hija de Jerimot, hijo de David y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Ella fue la madre de sus hijos, Jeús, Samaria y Saam. Después de ella, se casó con Maaca, hija de Absalón, y fue madre de sus hijos, Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amaba a Maaca, la hija de Absalón, más que a todas sus esposas y concubinas. Tuvo en total 18 esposas y 60 concubinas, 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró a Abías, hijo de Maaca, príncipe heredero entre sus hermanos, planeando hacerlo rey. Roboam también tuvo la sabiduría de colocar a algunos de sus hijos en toda la tierra de Judá y Benjamín, y en todas las ciudades fortificadas. Les dio abundantes provisiones y les buscó muchas esposas. Trabajó para conseguirles muchas esposas.